Hola a todos, eh, contento de estar compartiendo con ustedes este primer congreso de nuestro grupo de trabajo en este formato al que estamos obligados por la situación que estamos atravesando. Quiero agradecer a los coordinadores del grupo, a Ana, a Roberto, especialmente a Susana, que junto al grupo de la Universidad de Córdoba se han puesto al hombro la organización de este evento. Bien, eh, yo me voy a referir en esta ponencia eh, o me voy a posicionar en... Eh, lo que es la perspectiva de domesticación de tecnologías. Eh, domesticación y apropiación no son términos equivalentes, pero hay muchos puntos de contacto y creo que, eh, que es interesante tener una, un ojo puesto en eh, lo que va pasando allí para entender mejor nuestra propia agenda sobre apropiación. La domesticación es una propuesta teórica y metodológica que arranca con Silverstone en la primera mitad de los años 90, eh, y que origina, especialmente en el contexto anglosajón, pero no solo en ese contexto, una serie bastante intensa, larga, extensa de investigaciones eh, que continúa hasta la actualidad. El acento está puesto en la construcción de sentidos que es necesario realizar para meter las tecnologías en la vida cotidiana. Solamente dos cuestiones. Eh, la mediación principal que se considera es la familia y el hogar, posiblemente esto siga siendo válido tenerlo en cuenta y Silverstone propone eh, un modelo analítico que tiene dos versiones una más larga otra más corta la más corta es la que eh, ha sido asumida por la casi totalidad de las investigaciones empíricas y en, en, esa, este, en ese modelo analítico propone cuatro momentos el momento de la apropiación que ahí es entendido más estrictamente es decir la compra la la adquisición del aparato. Una vez adquirido hay que meterlo en la vida cotidiana y eso supone eh, dos momentos en simultáneo, meterlo en el tiempo y meterlo en el espacio. Meterlo en el tiempo es meterlo en las rutinas de la vida cotidiana, a eso llama incorporación. Meterlo en el espacio es lo que él llama objetivación. En el espacio de que en el espacio de la casa, si va a estar en el living, si va a estar en el dormitorio. Piensen que Silverstone tenía en mente la televisión, la computadora personal. Finalmente hay un momento de conversión que es la manera en que el aparato, la tecnología, eh, sirve para construir la identidad y relacionarnos con otros. Hay investigaciones que tratan de aplicar este, este modelo y hay otras investigaciones que lo asumen como una inspiración más general. Eh, me animo a decir que las de Rosalía este, se ubican en, en este segundo grupo. Yo me voy a referir en concreto a investigaciones recientes, a tres investigaciones sobre domesticación de teléfonos inteligentes o smartphones que aplican este modelo en su versión de cuatro etapas. Esta es la primera de ellas. Estos investigadores eh, dicen eh, algo que a mí me parece correcto y dicen que eh, para trasladar el modelo de domesticación al análisis de los smartphones o de los teléfonos móviles en realidad, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que ya nos, el usuario ya no son familias, sino que son individuos, son personas. Y lo segundo es que la característica obvia del teléfono móvil es que no queda constreñido por las fronteras físicas del hogar. Así que es necesario realizar adaptaciones tanto teóricas como metodológicas. En el caso concreto de esta investigación, las... Eh, la decisión teórica pasa por operacionalizar los momentos que recién describí en función de la elección de aplicaciones que hacen los usuarios. Esto es, eh, me parece a mí, arbitrario. O sea, ellos consideran, por ejemplo, que la objetivación es el uso de las funcionalidades que aparecen ya preinstaladas en el dispositivo. Y la incorporación es la descarga y el uso de una aplicación. Realmente me parece que no hay una justificación para considerarlo así. Esta arbitrariedad teórica se combina con una arbitrariedad en el análisis de los datos. Una característica de esta investigación es que eh, es una de las pocas dentro del marco de la domesticación que toma datos quantis. Pero no cualquier dato cuantitativo, sino el registro que hace un software de las acciones del usuario en el teléfono Cierto que los usuarios han dado su consentimiento. Por razones que no viene este, eh, al caso por el tiempo detallar acá, eh, la muestra final no tiene ninguna representatividad y la verdad es que la investigación eh, me parece a mí que termina siendo bastante descaminada. Este es un segundo caso que se centra en la domesticación de una aplicación, de WhatsApp. Estos son investigadores argentinos, aunque, eh, bueno, Bocoski trabaja en Estados Unidos. La característica de esta investigación es que adopta la perspectiva de curso de vida o de etapa vital. Realizan entrevistas semiestructuradas y definen tres, tres etapas eh, que tienen que ver con la edad, pero más con el, justamente con el curso de la vida. Los adultos jóvenes, los adultos de mediana edad, los adultos mayores. Eh, bueno, también se ven en la obligación de hacer una serie de adaptaciones al modelo por ejemplo, eh, bueno, este, Whatsapp no se compra entonces la apropiación no pasa por la adquisición sino por la decisión de instalación hay ah, otras este, decisiones a mí me interesa centrarme en la objetivación porque es eh, donde aparecen cosas más interesantes porque en su formulación original tenía que ver con el espacio y los teléfonos celulares y los smartphones justamente ponen en cuestión la cuestión del espacio. Dicen estos investigadores, hablando en términos generales, la objetivación refiere a la espacialidad del uso. Pero, ¿dónde es el dónde de WhatsApp? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, de manera correcta, creo yo, lo que hacen es rechazar una respuesta simple, que sería tratar de ubicar dónde se usa WhatsApp, si en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Y en cambio optan por considerar que para muchos usuarios la aplicación es un lugar en sí mismo. Y por lo tanto, lo que analizan son los, los grupos de WhatsApp como espacios sociales. Por ejemplo, una entrevistada dice bueno, yo tengo un grupo donde este, charlo con mis amigas y este, eh, hablo acerca de las cosas de la vida. Y entonces ese grupo de WhatsApp sería una especie, dicen los investigadores, de salón de tomar el té. Bueno, es interesante este planteo. Bueno, tercer caso. Fíjense que acá hay dos modificaciones. Primero, estos investigadores chinos ya no hablan de la domesticación sino de la redomesticación. Segunda cuestión, ya no es una aplicación, sino que es una opción de una aplicación. Fíjense cómo va la cosa especificándose. Primero, arrancamos no ya los teléfonos móviles, sino los smartphones, un tipo de teléfono móvil. Segunda investigación, una aplicación de smartphones. Tercera investigación, una utilidad o una parte de una aplicación de smartphones. ¿Qué es WeChat? Bueno, es una aplicación este, omnipresente en el mercado chino, tiene más de 1.100 millones de usuarios y que para decirlo simplemente es una especie de mezcla entre eh, WhatsApp y Facebook. Es un WhatsApp que tiene además una especie de estados un poco más complejos donde los usuarios pueden postear textos, poner imágenes, poner videos, definir quiénes van a ver eso y además sus amigos pueden hacer comentarios y likear. Eh, bueno, estos investigadores encuentran que eh, hay un número importante de usuarios que deshabilitan esta opción después de usarla por seis meses o más. Y esos son los este, eh, usuarios que ellos entrevistan en profundidad. Eh, parten de lo, en, en el relato de los usuarios, la, este, Moments es vista como una aplicación salvaje. Es adictiva, implica pérdida de tiempo, eh, superpone lo personal y lo laboral, permite la intromisión de lo laboral y la exigencia de respuesta inmediata por parte de los empleadores. Y eso lleva a que en distintas situaciones los usuarios discontinúen el uso deshabilitando la este, utilidad. Después de un proceso de reflexión pueden pasar a una redomesticación. Dicen Juan y Miau, la redomesticación tiene lugar cuando la gente empieza a examinar la importancia de los medios y tecnologías en sus vidas diarias, a comprender la centralidad de ciertas tecnologías y a considerar cómo su importancia puede ser reducida, evocando así la agencia humana y el empoderamiento al micronivel y desde esta perspectiva sociotécnica. Me interesa resaltar esto porque creo que son evidentes las conexiones que hay con la insistencia de Susana en la elucidación como un componente de la apropiación. Bueno, eh, en esta investigación también se eh, adapta la reincorporación y lo que me parece muy interesante es la manera en que piensan la reobjetivación. En un sentido es parecido a la investigación anterior, la indagación sobre los espacios sociales, las relaciones, pero en otro sentido lo que estos investigadores analizan es la interfaz del, eh, de la aplicación y del teléfono celular como una espacialidad en sí mismo. Y, y esto es así, o sea, ponemos en la, parte, en la página de inicio las aplicaciones a las que queremos tener un acceso más directo, pero también podemos esconder aquellas que queremos que no estén tan cerca. Entonces hay un espacio de, este, eh, de la interfaz que es interesante de analizar lo que tenemos en conjunto es que los eh, usuarios toman conciencia y, este, eh, y ponen límites. Esos límites nosotros también los encontramos en una investigación que hicimos con Roxana Cabello, de la que no me voy a referir eh, eh, con detalle porque nosotros no utilizamos el modelo de cuatro etapas, pero nos encontramos que los usuarios ponen límites respecto a que consideran que algunos usos son obligados y no de libre elección, que los obligan eh, la familia, los amigos o los sistemas administrativos, que algunos usuarios eh, rechazan invertir demasiada plata en terminales sofisticados, que algunos usuarios o muchos usuarios critican a otros porque consideran que son adictos o que tienen un uso excesivo. Entonces, en contra de una idea de, de determinismo en la cual el Aparato ya vendría preconfigurado y lo único que harían los usuarios es actuar esas funciones. Lo que encuentra cualquier investigador que se acerque al campo desde una perspectiva cualitativa es que los usuarios administran su uso. Muchas veces hacen lo que los sistemas y la publicidad le proponen, pero también establecen límites, se corren un poco, establecen condiciones desarrollan estrategias. Rosalía, en la investigación eh, que realizó sobre la apropiación de las ceibalitas en los sectores pobres de Uruguay, habla en las conclusiones de un desfase constitutivo entre el diseño de políticas y lo que hacen efectivamente los usuarios, los procesos de apropiación. Yo creo que este desfase constitutivo es este, algo que se puede extender no solo a las políticas públicas, sino más en general. Bien, eh, como conclusiones o como este, eh, eh, un checklist de cosas que este, eh, eh, surgen de este análisis. La primera es, es evidente que en estas investigaciones hay lo que yo llamo una estrategia de surfear la ola. Es decir, la domesticación, también la apropiación. Parece concentrarse más en el momento de innovación, en el momento de, momento de irrupción, en el momento en, en el cambio entre que la tecnología esté o no esté, se use o no se use. Por lo tanto, cuando la tecnología empieza a alcanzar cotas de saturación importante, una forma de seguir haciendo investigación es ir buscando cada vez la cosa más nueva, la cosa más específica. ¿Es la mejor estrategia? Mm, bueno, esto es... Realmente para discutirlo bastante. Segunda cuestión que me parece importante es el tema del espacio. El espacio territorial tradicional, pero también el espacio social. El espacio de la interfaz. El espacio que Roxana llamó en un momento distal. También la relación entre el espacio territorial y la interfaz. La geolocalización, la realidad aumentada. Hay investigaciones interesantes en ese sentido. Tal vez habría que ver cómo enmarcarlas en... Este, eh, en, el con, en el contexto teórico de la apropiación. Tercera cuestión, el uso de datos cuantitativos. Bueno, como vimos, la primera investigación que eh, comenté no lo hace de manera feliz. Pero ahí están las investigaciones que toman como base datos de Big Data y que cuestionan o in nos interpelan en términos de si podemos enriquecer nuestros análisis a partir también de esas fuentes. Una discusión que me parece que también vale la pena eh, hacer. Bueno, espero no haberme pasado con el tiempo. Muchas gracias y este, seguiremos conversando.